¡Hey! Bienvenidos a ClassyMess, yo soy Classy En este video Estoy mostrando cómo hacerte el contorno, la iluminación de la cara, o sea, el strobing. Bien fácil, sencillo, paso a paso, para principiantes, sin muchos pasos, sin muchos productos. Lo más sencillo posible para un maquillaje totalmente elegante, classy y suave. Como el que yo me hice de cara, suave de cara, aunque los ojos no. Los ojos, te voy a dejar el link de cómo hice este look en la descripción de este video y también al final de este video y también ahora en una tarjetita por aquí. Pero ahora quédate en este video para que veas cómo yo hago el contorno de la manera más fácil y sencilla posible para principiantes. Quédate. Lo primero que voy a hacer es corregir mis ojeras. Esto es absolutamente innecesario para la gran mayoría de las personas pero como pueden ver yo tengo ojeras muy fuertes y para eso me pongo un poquito de un corrector de ojeras en un tono melocotón naranjita que va a bloquear un poco el marrón antes de ponerme la base ahora me voy a poner base y aquí la base que tú quieras la de tu gusto pero claro si vas a ir a un evento quieres verte así totalmente profesional y eres principiante y no lo sabías tengo para decirte que tienes que buscar una base que diga que es de alta cobertura como por ejemplo esta lo que quiere decir es que tiene muchísimo más pigmento y te va a cubrir muchísimo mejor el maquillaje te aplicas la base como te guste a ti con brocha con esponja aquí no me voy a meter en la técnica de aplicar base aquí te la puedes poner con los dedos como tú quieras no te olvides de llevarte la base un poquito hacia el cuello y difuminarla bien para que no se note yo me voy a poner un poquito de este concealer lo voy a concentrar por aquí Lo importante aquí para iluminar el rostro es que no te lo dejes solamente aquí en el área de las ojeras, sino que lo bajes de una manera triangular hasta aquí. Subes, formas un triángulo, ¿ves? Así ilumines el rostro. Si solamente te lo pones aquí en la ojera, luego se te va a notar así como... Bueno, se te va a notar mucho más la ojera, aunque se vea blanca en vez de oscura, pero se va a marcar. Mientras que así en forma triangular... Vas a iluminar las zonas del rostro que se iluminan también. El centro de la frente, el centro de la nariz y por aquí. Y por aquí. Trata de no usar un corrector, un concealer que sea demasiado claro, sino un par de tonos más claros que tu base para esto yo pienso que lo mejor son las esponjitas pero tienes que probar tú con qué te gusta más la verdad es que las esponjitas son lo máximo es como se ilumina mi cara inmediatamente todavía siento que todavía siento que me falta un poquito mis ojeras a mí me gusta personalmente iluminarme bien. Otra gotita para terminar de iluminar Y como ven este es muy claro para mí Lo que pasa es que el polvo que me voy a poner luego para sellarlo Es un poquito, yo siento que es un poquito oscuro Y por eso me pongo un concealer como que un poquito muy claro para mí El concealer tiende a agrumarse debajo de los ojos A acumularse en las líneas de expresión, las arruguitas Ahora nos vamos a fijar el concealer muy rapidito, antes de que se empiece a agrumar por aquí en las arruguitas. Yo tomo la misma esponjita húmeda y todo. Tomo un poquito de polvo translúcido. Y lo coloco por aquí. Y como ves, miren qué bonito. Selló el concealer. Aquí ya se están formando las... Los grumitos, y es importante antes de ponerte el polvo difuminarte de nuevo los grumitos para que no te fijes los grumitos, ok. Ahora tomo polvo con el otro lado y lo presiono mirando hacia arriba para que las arruguitas se aplanen y el polvo se meta dentro de ellas. Y cuando vuelvas y te relajes, no se marquen tanto, tanto, tanto. Una vez fijada el área de los ojos que es donde me dedico con más tiempo y con más delicadeza a ponerme el polvo Y al resto de la cara yo tomo una brocha grandota Tomo un poquito de polvo, puede ser un polvo compacto, lo que tú quieras Tengo la brocha llena de polvo y me lo aplico por todas partes Ahora que está aplicado por todas partes me llevo el exceso con cuidadito muy fácil y sobre esta cara ya fijada es que me voy a hacer el contorno pero antes de continuar me voy a hacer las cejas ahora la razón de este video yo voy a tomar un contorno en polvo compacto importante es que el polvo de contorno no sea extremadamente mucho más oscuro que tu piel, sino un poquito más oscuro que tu piel. Mientras más oscuro sea en comparación con tu piel, más difícil se va a hacer difuminarlo bien, que quede bonito, que se vea clásico. Yo voy a tomar una brocha. Hay diferentes maneras de contornear diferentes brochas que puedes usar. Yo soy fanática de este tipo de brochas que no son muy planas y que no son demasiado grandes pero tú también puedes probar importante es la colocación y la difuminación vamos tomo una cantidad bien poquita y voy desde delante de la oreja por aquí y bajo y no lo llevo hasta la boca sino más o menos hasta aquí con cuidadito y Difumino que se vea suave. ¿Ven? Miren qué fácil. Si hubiese sido un contorno, un polvo muy oscuro para mí, aquí tendría una marca muy fuerte. Y entonces tendría que tardar mucho rato difuminando. Al igual que si pongo mucha cantidad. Porque él es, él es oscuro, pero yo puse poca cantidad y retiré el exceso así. importante es no te lo lleves muy hacia abajo quédate por aquí arriba porque eso te va a hacer ver más joven y más levantadita ya mi cara se ve un poquito más delgada hay un truquito dependiendo de tu estructura o sea tu forma la forma de tu cara puedes llevártelo también aquí un poquito hacia abajo tienes que probar si te gusta si te queda bien otra cosa buena es usar un poquito también puede ser bronceador no tiene que ser contorno pero por aquí en la línea del pelo eso le da como un toque más glamoroso al maquillaje de nuevo con mano ligera poniendo poco producto si tienes la frente bien grande dependiendo hacia dónde es que la tengas grande Tú pones el contorno allí donde tú quieras achicar. Si tú tienes la frente bien alta hacia arriba, te pones más cantidad de contorno por aquí. Y si la tienes muy ancha, te pones más por aquí, por los lados. Y así achica. Donde quieras que pongas contorno, va a crear una sombra y va a crear el efecto de que esta parte de tu cara es más pequeñita. Y eso es. Otra localización del contorno para hacer... La línea aquí del maxilar inferior más, más fuerte, que te veas más huesudita, entonces te lo pones por aquí. Y otro lugar donde yo me pongo contorno a veces es debajo del labio, porque eso va a crear una sombra aquí y va a hacer el efecto como que mi labio es más levantadito. así Y por supuesto, la nariz... Tomas una brochita bien pequeña Esta es una brocha un poquito densa y es un poquito más fácil de controlar eh, donde te lo aplicas porque no es redonda, es un poquito planita, ¿ves? Entonces tomo un poquito de contorno retiro el exceso y voy por aquí por los laditos de la, desde la ceja y bajo por aquí y creo una pequeña sombra y del otro lado y la puntita Me puse muchísimo, demasiado cuando eso pasa limpias la brocha y vuelves y difuminas bien importante es que estas dos líneas no estén muy separadas porque eso va a hacer que tu nariz se vea aún más grande. Si están demasiado juntitas se puede ver un poco artificial. Algo que me sucede con frecuencia. Porque a mí me gusta achicarla. Y a veces me paso... Toma un polvo de iluminador, el que tú quieras. Y aquí, de nuevo, para mi gusto, si el iluminador no es demasiado exageradamente muy claro para tu color de piel, se ve más clásico y más bonito. Este no es muy claro. Este me gusta para mi tono de piel. Y yo me lo coloco en estas zonas, las zonas más altas de la cara. En las zonas que yo quiero resaltar. Y aquí de nuevo al gusto o al tipo de cara que tú tengas, hasta la forma de tu cara. A veces yo lo traigo hasta aquí y me ilumino toda esta área, el mismo triángulo que me ilumine al ponerme el, el concealer. La maquillista de Rihanna dijo un día en, en el canal de Nikki tutorials que Rihanna se pone también iluminador aquí debajo de los ojos, así que no soy yo la loca, sino que es cosa de gusto de cada quien y de probar y ver si te gusta o no te gusta Mira, me lo puse hoy también así No lo iba a hacer, pero vamos, me lo puse hoy también así Y mira qué bonito Te puedes poner iluminador también aquí encima del labio Eso le va a dar un toque lindísimo Cuando te pongas el labial, al principio se va a ver un poquito loco Pero cuando te pongas el labial se va a ver lindísimo Aquí yo me pongo mucho porque siempre cuando me pongo el labial ya no se nota esa locura que se ve ahora. Y se ve lindísimo. Y para terminar el trabajo de la nariz, vámonos con el iluminador. Yo me resalto la puntita de la nariz y me resalto el centro de la nariz. Aquí me podría poner un iluminador que se note un poquito más, pero ya no quiero ponerme a buscar otro. Algo que no te va a costar nada de tiempo ni de esfuerzo y que te va a dar un toque más classy es limpiar un poco el contorno en la parte de abajo tomando una esponjita y polvo de nuevo, polvo translúcido y se va a dar como una limpieza a la zona del contorno, una definición. Entonces, yo ahora me voy a hacer los ojos, me voy a poner la piel y te voy a mostrar el resultado final. Y aquí está el look terminado. Así se ve mi cara bien contornadita, bien iluminada, bien classy. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete a Classymes y déjame en los comentarios qué más quisieras que mostrar en este canal para principiantes básico, fácil y sencillo. Y si te gustó este look de ojos, te dejo el video justo aquí. Ahora, haz clic. Chao.